¡Qué bonita! ¡Hola! Es que llevamos ya en el coche No me imagino, ya no quieres ni montarse, me imagino ¡Claro! ¡Eres Jacqueline! ¡Soy Jacqueline! Yo soy Luis, ella aquí y ella mete una perilina en Venezuela. Ay, cómo venezolano entonces? ¿También soy venezolano? Claro que sí. Ah, me estaba preguntando que dónde, ella, ¿dónde ella es ella. Somos de Venezuela. Vamos. Pues, hola, ya, que ¿Cómo estás? Qué, está? qué es precioso, qué es precioso todo esto. Qué hermoso. Es demasiado no bello. Una cosa, ya que es mira, bien. una pregunta que yo le venía haciendo a él en el carro: ¿Cuántos autobuses pasan de aquí? Aquí para salir Está de aquí. Ya la este, no, esto lo voy a editar. Ninguno, después Esto es un pueblo no, rústico. Un hemos pueblo... ido parando ya que lim por todos los pueblos, por eso hemos tardado tanto. No, no se preocupe, pero sí aquí hay que <coughs> llamar a un número para que te vengan a recoger a las horas específicas, días específicos, dos veces a la semana. No sé qué... Bueno, yo creo que sí que hay Bueno, cobertura. ya nos contará. No tengo mucha batería, pero él después... No, no pues ya podemos no, no, a cargar no, no, ahorita en la casa. Claro, les enseñamos el pueblo, lo que es el pueblo, claro. un poco, para que vean. No, y nos si tienes no sé, es que contar cómo es que habéis venido aquí. Sí, cómo ¿Todo? llegamos. ¿Tenemos, ya tenemos anotados y ya le vamos a decir cómo comenzamos, claro. porque así hicimos una lista. ¿Y estás feliz, Jacqueline? Contenta, porque dime tú, ¿quién no está Joder, feliz con está esto? ¿quién está feliz? Se está quedando... Mirta Mira, se está quedando flipada, ya, eh, Jacqueline. O sea, yo el, en la parte del... De... ¿De la ida? O sea, ¿cómo un carro tienes? Sí. ¿Cómo un carro tienes? ¿Vas y Yo no sabía que veníamos a un pueblo de 20 habitantes. 29, ver? 29. 28, 28. <risa> Me he digo, mira, es este es el hermoso. pueblo. El, hace cuando hubo la, la, la nieve. La nevada. Ajá. Esto estaba hermoso. Es más, yo te voy a mostrar el Está hermoso, el ahora mismo está hermoso. O sea, que esto, yo, quiero, yo quiero también, te lo juro. ¿eh? Mira, es que tenemos muchas cosas que decirles sí, para claro. ayudarlos. ¿Y, y cómo habéis venido exactamente, cómo se os ha ocurrido. Pues va a estar bonito. Va a estar todo. en vivo, acuérdate que es en vivo. Yo, él él va, va a editar esto que yo estoy grabando, pero en vivo tienes que soltar todo para afuera. No te preocupes, que ya junto tenemos todo lo que vamos a decir. Y muchas Sí, la sí. sí, cuestión por aquí paseando, muchísimo. claro, claro. Eso, eso se trata sí, exactamente. Vamos. Bueno, ya has visto, ya has visto que hemos llegado, ¿eh? Sí, ya que <risa> ha costado, pero bueno, hemos llegado. Bueno, aquí están haciendo unas una, una casas. Anda. El, sí. el, el, el alcalde para para alquilar. ¿Qué es? Eso, claro. eso es, y están buscando pues, trabajadoras. Pues, también vamos a hablar pues, de eso claro. Y después dicen que no hay trabajo Y están eso buscando es lo que yo no también que en dos semanas hable un restaurante Que está aquí, pues, que es eso, el tú restaurante Tú cuéntalo, tú a hablar de lo que queráis yo os, de, yo os doy voz, Venga. la cuestión Venga. es eso, que no se nos vaya el sol ¿verdad? Para hacer lo que se vea todo bonito Claro, ¿cómo no? Se de va a llamar locura. Casa Ortigosa también mira, mira, que por cierto es su cumpleaños Ay, Gracias, Ortigosa Gracias Esta es una casa rural también la Mira, hasta, hasta el hasta el, el es lo... de nosotros, las brisas. Esta se llama Casa Siete y Brisas. Siete y brisas. Siesta y brisa Qué maravilla, por favor. No, y en un, pueblo. Y Esto un pueblo. pueblo. Esto es un pueblo, pueblo, auténtico, de, de la España despoblada esta. que este es de la que, España que, hablábamos exactamente, tal cual. que tal cual todavía había el que te decía, eso es mentira, eso es mentira. No, aquí estamos claro, en una y realidad. Y nosotros aquí somos felices. Felices. No hay mucha gente, muchas personas mayores. Muy, la gente es muy agradable. Son cordiales, son cariñosos, Mira, si te pueden te ayudan, exacto. o sea, es una cosa que me tiene enamorada de acá de Ortibón. Yo se lo venía diciendo a meta porque hemos ido parando en los pueblecitos, en el último hemos comido en un bar que nos han tratado de maravilla, habían es, cerrado, es, pero nos han dado todo lo que han podido, nos han tratado, y, y se lo estaba diciendo, es que dan ganas de venirse ya aquí a vivir. Sí, a sí, sí, pasen sí. adelante. ya. Sí. Sí. <risa>